que es el día que se toma de referencia, según han dicho en inúmeras ocasiones las autoridades, o sea, como esté el barril de petróleo, los miércoles, siempre lo han dicho, es que se toma de referencia para aumentar o bajar los combustibles. El petróleo ese día bajó un dólar y pico, que lo comenté con un amigo. Y, y, y debe de estar viendo el programa, Yo, vamos a acechar, porque los dos vimos cuando bajó. Bueno, pues el gobierno dice que con lo que se produjo, el gas licuado de petróleo hoy debió aumentar, pero que ellos dicen que lo van a asumir, el aumento. hoy, hoy esta caballadita. 12 pesos con 70 centavos el gas, si hubiera aumentado, no porque no aumentó porque ellos lo, lo están asumiendo. La gasolina premium 11.70, la regular 11.70. Si ellos no meten la mano poderosa. O sea que no va a haber aumento. Ellos lo congelaron. No va a haber aumento. Y ellos lo asumieron, dicen ellos. Pero yo que vi, que le doy seguimiento al petróleo los miércoles, por eso mismo, para que no me metan gato por liebre. Eh, pero tú sabes una cosa. Ya está establecido que esos cuartos son los que se cogen para resolver lo de los programas sociales sí, sí. Eh, y una serie y que esos son cuartos que están ahí. Lo demás, caballa, mira. Tú verás esto, José Luis. Hay que son dinero y que no está dentro del presupuesto. Ay, esto a lo que me dio miedo fue lo que yo vi hoy en un trabajo que hace este el La sobra que no está presupuestado. Que no está pre Ay, ¿Dónde van a sacar esos No. Que no, no figura Macorís con las obras que anunciaron como la, la, la circunvalación, aunque me dicen que el hospital se está trabajando. La Pe tenía su, su ya? Bueno, pero que dice que eso no está en el presupuesto y, y que el, el presidente de la república anunció eh, varias obras. Miren señores, cuánto, eso es en Estados Unidos, en Nueva York. Un galón de gasolina, para que ustedes vean que no hay forma de justificar eso. ¿Se puede frizar? No se friza. No. Bueno, yo le voy a decir. ¿Usted sabe lo que dice ahí? La regular en Nueva York cuesta 2 dólares con 69 centavos. Ciento y pico pesos? Ciento y pico pesos? La regular, la regular, 2,81, ciento y pico de pesos también. Ciento y pico de pesos. ¿Cómo tú justificas que la premio te corta a Y Ya, una, una etapa, hermano. Una etapa. Es más de 100 pesos. Más de 100 pesos. Diferente. Más de 100 pesos. O comprando el mismo sitio. El, el, petróleo. el mismo sitio. Eso no, eso no, hay, eso no hay forma de que justificó una vaina así, porque es que es demasiado distante. Es, es una cosa, mira, mira Jorge Luis, yo no discuto ni dudo, y lo he dicho en varias ocasiones, que Luis Abinader tenga buenas intenciones y esté lleno de la mejor, aunque dice un principio que de buenas intenciones está empedregado el camino hacia el infierno. Que, no bastan la, que en política no hay las buenas ni las malas intenciones. Lo que hay es intereses de clase. Que cada clase actúa en función de sus intereses. Que eso diga que de buenas intenciones y malas intenciones. Pero bien, la gente lo acuña eso. Yo no digo que Luis Abinader no tenga buenas intenciones. Ahora. Y muchos políticos. Señores, pero. Es que las acciones y las cosas que uno está viendo y ha visto. De los diferentes gobiernos que ha tenido el país. Señores, mira, hoy hacen un recuento. Del contrato del peaje Sombra. Dice que eso es irreversible pagar hasta el 2038. Una obra que ya ellos, con lo que le ha dado el gobierno, 26 mil millones y ellos sacaron los cuatro. Aparte del cobro del peaje. Entonces, según... Varios reportajes que salieron hoy en varios de los periódicos analizando la situación de, de los peajes sombra. Ese ha sido uno de los... Eso es bastardo. Eso es una estafa inigualable. Eso no hay forma. Cuando uno ve eso, dice que clase política que tenemos en este país tan indolente, Mi, Mira que yo, mira uno de los trabajos que se hizo eh, en el día de hoy, eh, que da, da, da, oye, da grima y, y sinceramente, le uno ve esto y uno se, se, se mira, míralo aquí. Vamos a ver. Mírenlo ahí, miren. Mira, miren, miren ahí. En ese reportaje, señores, peaje sombra hasta el 2038, el gobierno quiere quitarse esa carga de encima. Es que quiere. Pregúntale si consiguió ya. Ya. Lo puso como usted le dijo. Sí. Entonces, gracias, men, Mira eso No, no, no, eso no tiene madre Míralo ahí, no, pero Ángel está Ángel No, no, Ángel está en eso, sí Peaje, sombra, hasta el 2030. No, pero es una cosa increíble, señores Oye, cuando uno cuando, Las cosas que se dicen ahí Eso no tiene Madre, señores Eso no tiene madre eso, eso solamente Donde hay indios, donde habitan indios